de las soluciones que demanda la sociedad. Nacional. Sobre los conflictos que se han creado frente al Congreso Nacional, expresó lo siguiente. Bueno, lo que se da en el Congreso Nacional, nosotros hemos dicho que es un pleito de perros por un como este. Ahí de lo que se trata es de un grupo que tiene seguir intentando el, el poder y el otro que quiere volver al poder entonces nosotros creemos que el país debe darle de lado a eso, sin tomar en cuenta la necesidad de un nuevo rumbo en la política dominicana entonces nosotros creemos que en la actualidad la propuesta que están haciendo los partidos tradicionales no son las propuestas que deben contener eh, la solución del, de la problemática general de la nación dominicana y